Todos los días me levanto y le doy gracias a Dios Por haberme permitido tener una maravillosa familia Y a veces me sorprendo porque cuando salgo Siento que me siento protegido eso es un poder inexplicable Creo que tengo un ángel de la guarda Y por eso es que le dedico esta canción City Music Hoy soñé que me hablaban desde el cielo Me decían lucha, tienes que ser primero que cumplir ese sueño anhelado Y te pido perdón por no estar a tu lado Lo siento tanto por marcharme de ti No fue mi intención despedirme así Aquí te cuido aunque no esté presente Y cuida de tu mami ya no estés más ausente Entonces desperté y me sentí exaltado Entonces me di cuenta que había llorado ¿Sabes cuánto padre yo te he extrañado? No sabes cuánto daño me ha hecho tu ausencia Pero doy gracias al cielo por esta presencia Por ese consejo y por esa motivación Con ese cariño en cada composición Tú eres mi ángel y lo grito con orgullo Gracias por cuidarme y decirme con orgullo Que luche sin miedo y siga ese anhelo Que me cuidarás directamente desde el no le temo a nada Y si me caigo yo levantaré mi mirada Levantaré mi cuerpo y seguiré adelante Tú me enseñaste que hay que ser constante Que no decaiga si algún día yo vuelvo a caer Que no le dé banda a quien me ha visto crecer Que me siento orgulloso en cada anochecer Porque velarás mi sueño hasta el amanecer Un ángel me cuida y ese ángel eres tú un ángel que me guía siempre en su luz Una carta sincera con toda la actitud Para la mejor persona la cual eres tú